Volar, el sacar un poco los pies de la tierra, hace que tu cerebro esté todo el rato ahí conectado, trabajando. Es difícil de explicarlo, creo que hay que atreverse, vivirlo y así poder llegar a sentirlo. Y que cuenta con condiciones interesantes, el biombo geográfico que tenemos, los vientos que predominan en este sector hace posible la práctica del parapente en los 365 días del año. Los pilotos profesionales de esta actividad se preparan durante los inviernos europeos en estos farellones costeros del norte de Chile. La cercanía con estos tremendos pilotos del parapente a nivel mundial aquí se concreta. I love the silence in the mountains. You don't have to worry, no stress. I just love to enjoy the nature. Si summarize my mi viaje a Chile hasta so ahora, fue la más experiencia de mi vida. Los turistas asombra siempre de, de la inmensidad, de la dura. Con estos buis podemos subir, bajar. Entonces ellos viven una experiencia Se podría decir que es un carrusel natural del desierto. También se puede hacer una ruta nocturna para que conozcan las estrellas. Surfear un desafío día a día. Sentir esa velocidad que es indescriptible. Cada maniobra tiene que estar perfecta. Hay que vivirlo, en verdad. Acá está el gringo. Una ola oceánica que puede superar los 5 metros fácil. Tiene tubasos de izquierda, de derecha, y que es súper constante. Simplemente es perfecto. Millones de gente que vienen para solamente un suel y disfrutar la calidad de ola que tenemos. Quando eu estou dentro d'água eu estou altamente adrenalizado. Mas na hora que eu saio, o sentimento de recompensa é tipo As praias do norte do Chile, o que mais me fascinou foi a geografia, porque as ondas também têm muita energia e eu só vi disso em poucos lugares do mundo. Eu diria que o Chile, para esportes de aventura, tem um potencial infinito.